Soy Shakti. Conecto con mi capacidad intuitiva. Y así reconozco el momento preciso en que mis acciones sirvan a cada ser con el que me relaciono. Mi mente tranquila y clara, mi corazón honesto y abierto, están listos para conectar con la fuente más alta de amor puro. Frente a mí el océano del amor. Incondicional. Ilimitado. El ser de luz suprema. Irradiando toda su energía para mí y en este espacio íntimo lleno de fe experimento su compañía y el poder de sus deseos Mantengo esta sintonía que aumenta en mí el sentido interno de captar las señales sutiles del momento para así actuar desde una sabiduría más profunda.